¿Qué está pasando aquí? Nectum Alemán llevamos la pelea pero perdió su ojo en el transcurso de la pelea. Será inútil. Mi señor, pudimos haberle arreglado su ojo y ella seguiría funcionando, lo sé. Pero para mí la pérdida de su ojo para mí equivale al fracaso. Y el fracaso debe ser castigado. Pero él también falló. Si eres tan inteligente, dile pues. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos con la siguiente fase del plan. ¿La mataste? Le falle, mi señor. ¿Ella? Escapo. ¿Y has fallado? Pero no te mataré, porque aún me serás útil para mí. Es tiempo de hacerme cargo de la fábrica para crear mi ejército. ¿Y qué pasa con este animatrónico? Es un robot estúpido y débil que no arruinará mis planes. Tengo escapar como el quiera. Ella no es una amenaza. Magnet, ¿qué estás haciendo aquí? Se suponía que te quedaría en la primera pizzería. Tenemos un problema. Tal parece que los humanos de alguna manera, descubrieron algo extraño que está pasando en la pizzería. Enviaron a las fuerzas especiales para ver qué pasa. Se dieron cuenta que algo andaba mal, más rápido de lo que pensaba. ¿Entraste al teletransportador hace tres semanas, mi señor? ¿Tres semanas? Toda la fase del plan nos llevó una noche. Parece que alguien tuvo que cambiar los parámetros en el teletransportador. Y luego pasar por el teletransportador causó eso cuando era un segundo para nosotros. Y pasaron tres semanas en el mundo. Esa es la única explicación. Quien hizo esto ha retrasado mucho nuestros planes. He terminado de hablar. Tu autoconfianza te hará caer algún día. Esto es lamentable. Pero todo lo que podamos aprovechar es nuestra ventaja. Vamos. plan para lo que vamos a hacer. Comience... la fiesta. ¡Pum! Déjenlos entrar en la construcción. Es hora de bloquear toda comunicación con el exterior. Bloquea todas las salidas. Nadie puede saber lo que está pasando aquí.